Muy buenos días y bienvenidos a este video del módulo de Ciclos Wild. En este video vamos a cubrir dos temas. Lo primero que vamos a hacer es combinar las modalidades implementadas en los dos videos anteriores de tal manera que el juego se termine si alguien gana dos veces o si ya hemos jugado más de tres veces. Lo segundo que vamos a, eh, vamos a aprender es una manera un poco más eficiente de evaluar muchas condiciones sin necesidad de agregar 80.000 conectores AND. Empecemos por el comienzo, eso suele ser una buena idea. Hace dos videos utilizamos eh, una variable entera para contar el número de partidas jugadas hasta ese momento. L eh, luego utilizamos ese contador en la condición del while eh, para que el juego des eh, terminara después de tres partidas. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero partiendo del código del video anterior. Es decir, cuando el juego terminaba porque alguien había ganado dos veces, ya sea el computador o eh, el humano. Si vamos al archivo, se pueden dar cuenta que simplemente inicialicé un contador eh, al comienzo del código con el número de partidas eh, y al final de cada partida le sumo un 1. Es decir, que combinamos el código de los dos videos anteriores. Para hacer ese nuevo contador, parte de las condiciones del while simplemente escribimos AND n partidas menor a 3 en esta línea. Es decir, que solo vamos a seguir jugando si el humano no ha ganado, ni el computador ha ganado, eh, ni el número de partidas ha superado eh, 3. Fíjense que nosotros podríamos escribir tantas condiciones como quisiéramos en el ciclo while, pero entre más condiciones agreguemos, más difícil se vuelve de entender el código. Entonces quiero que utilicemos este video para aprender un poco sobre listas de booleanos. Ustedes ya saben que una lista es simplemente un grupo de cosas, y que un booleano es una cosa que, puede, que solo puede ser verdadero, true, o falso, false. Así que quiero que hagamos una lista de booleanos que, después de cada partida, me diga si cada una de las condiciones en nuestro while se cumplen o no. Es decir, que si tengo, así sea, un falso dentro de mi lista, quiero que obtener el resultado falso. Solamente voy a obtener verdadero si todo lo que hay dentro de mi lista son booleanos verdaderos. Para hacer esto, primero vamos a hacer una variable booleana para cada condición. Y las vamos a inicializar en true. Por ejemplo, humano no ganó, va a ser true si el humano no ha vencido dos veces. pc no ganó, va a ser true si el computador aún no ha vencido dos veces. Y permitido jugar, va a ser true, mientras no hayamos alcanzado el máximo número de partidas. Luego, debemos actualizar estas variables en caso de que alguna de ellas se vuelva falsa. Entonces, al final de nuestro while, eh, vamos a redefinir esas condiciones. Veamos la condición humano no ganó. Humano no ganó es n humano gana menor que 2. Esta notación puede parecer un poco confusa, porque tenemos un símbolo igual y un símbolo menor que. Pero fíjense que n humano gana menor a 2, es verdadero si el humano ha ganado menos de dos veces, y falso si ya ganó dos veces. Y el igual simplemente asigna el valor que nos dé esa, esa condición, en esta variable que llamamos humano no ganó. Lo mismo sucede eh, con PC no ganó. Y para el último caso, o sea, permitido jugar, vamos a verificar que el número de partidas aún es menor que el, el número máximo de partidas permitido. En principio podemos utilizar nuestras nuevas variables, en nuestras nuevas variables booleanas, directamente en la línea del while. Bueno, y las vamos a unir con la palabra clave AND. Esto hace un poco más legible el código, sin embargo, vamos a ir un paso más allá. En este código, he creado una lista llamada Mis Condiciones, que contiene todas nuestras condiciones. Al comienzo del código, inicializo esta lista, eh, pero como las condiciones cambian con el tiempo, debo actualizar la lista también. Entonces, al final de mi while, voy a eh, actualizar mi lista, después de que reevalúo mis condiciones. Ahora que tenemos una lista de booleanos, podemos escribir de una manera completamente diferente la condición del while. Cuando tenemos una lista de, booleano, de booleanos, como en nuestro caso, y escribimos all y entre paréntesis lista, obtenemos true si todo lo que hay en la lista es verdadero y obtenemos false si eh, en cualquier otro caso. Es decir, si hay al menos algo falso en nuestra lista. Así que, en lugar de escribir condición AND, condición AND, condición AND, condición AND, el video está bien, condición AND, condición AND, condición AND, condición AND, simplemente vamos a escribir ALL y entre paréntesis, mis condiciones. A pesar de que hayamos necesitado más variables y más líneas de código en general, eso nos permite escribir un código más limpio que será más fácil de entender para otras personas, que de pronto no programan en el mismo estilo que nosotros. En ese sentido, la programación es un poco como el arte. Cada quien tiene un, un estilo eh, o una manera de pensar, de, de, raci de racionalizar un problema un poco diferente. Mm, y pues nada, Entonces los invito entonces a probar por su cuenta este código para que vean cómo las diferentes condiciones se pueden cumplir.